Lo escribí en el marco de 20 años de experiencia de gestión deportiva y de la pandemia, que fue un momento donde a todos nos paralizó y yo tuve tiempo ahí como para poder volcar esas ideas que pienso que el libro justamente busca generar un debate para la importancia, para generar un impacto en el pensamiento del deporte, en las políticas deportivas. Yo creo que en Argentina no hay una política planificada del deporte hace muchos años, entonces propongo... Este, que se repiense desde distintas miradas, desde la mirada del deporte en la importancia para la salud, en la importancia para el impacto económico, en la importancia para la educación, en la importancia para la inclusión social, diversas miradas, aporto miradas de deportistas, de gente del deporte, de dirigentes, de empresarios, eh, con el fin de, bueno, de, de poder... Este, proponer, lo que propongo es una, un círculo virtuoso del deporte, que empieza en la escuela, que sigue con los clubes, que sigue con las federaciones deportivas y culmina en las universidades. Ese círculo virtuoso, que si bien no es lineal, lo que propone es un camino para los y las deportistas que se planifique y se fortalezcan esas instituciones para generarle todas las garantías a, a los jóvenes y a los niños para que puedan hacer deporte de forma tranquila. Yo veo que las políticas deportivas están muy estancadas hace más o menos 10 años. Creo que lo último fuerte que se hizo fue la creación del Lenard, este, y, y creo que el crecimiento de los Juegos Evita fue lo último que se hizo durante la gestión de Cristina, y después vino un gobierno este, que, que fue devaluando todo eso, le sacó el impuesto al, al alto rendimiento, que, que iba para el alto rendimiento, y garantizaba una financiación directa, eh, sacó los Evita, los, redu, los reduzco, muchas políticas fueron reducidas y eso no se ha recuperado al día de hoy. entonces Creo que eso es producto de que no hay un sistema deportivo en Argentina, fortalecido, robusto, que se piense que tenga datos, estadísticas, información. Hay que construirlo y lo tenemos que construir todos, tanto el Estado Nacional como las provincias, como la dirigencia de las federaciones deportivas y los clubes. Eh, creo que lo que por eso se llamamos jugar en equipo es juguemos en equipo para construir ese sistema deportivo y que estemos en la agenda en el momento de pelear los presupuestos. Lo que busca es que el deporte y la educación vayan de la mano, este, que esos dos sistemas se, se vinculen y se articulen de forma permanente porque se van a retroalimentar y va a retroalimentar el desarrollo integral de las personas. Es a la primera provincia que viajo, este tuti Tutibue, que es un amigo, este, me viene insistiendo para que venga junto al gobernador, junto a la Cámara de Representantes, a algunos municipios y bueno, en el marco de los Juegos, universitarios Argentinos que empiezan mañana acá en Posadas, eh, es que decidimos armar todas las presentaciones este, en estos lugares para poder acercar y poder armar un debate. Bueno, el libro lo podemos conseguir por internet, si se meten a Amy Ojeda que son mis redes sociales, ahí pueden conseguir el link si no en las librerías Caras y Caretas, siempre está el libro también ahí a la venta, y si no me contactan a mí y yo también le, les hago llegar el libro. Eh, está muy bueno que Miriam Ojeda que es una persona que está a cargo de los deportes universitarios a nivel nacional, más allá de una presentación del libro, venga acá porque mañana empiezan los juegos universitarios acá en, en Posadas, que se van a jugar el Germán, entonces es muy importante tener una persona que está trabajando constantemente con nuestra provincia en todo lo que tiene que ver con el deporte y la educación, que es lo que queremos fomentar desde, desde Misiones, la importancia que tiene la educación eh, en base a todo lo que se hace deportivamente. Nosotros estamos trabajando constantemente... Eh, conectados con la UNAN en este caso, pero también con todos los colegios secundarios, colegios primarios. Eh, acá Emiliano Ojeda, eh, que es el presidente de FEDU, a la Federación Universitaria de Deporte de la Argentina, ha implementado ya en toda la provincia eh, los programas de doble, eh, de doble carrera para que el deportista eh, pueda acceder, cómodamente al estudio y no sea una cuestión de elección o deporte o estudio como sucedía en muchos tiempos, entonces también queremos desde acá poder fomentar eso, de que las facultades las universidades se abran al deporte y el deporte también se nutra de estudiantes que el día de mañana aparte del deporte, sean profesionales. Nosotros somos la primera provincia que hemos tenido Ministerio de Deporte, partamos de esa base y a partir de eso, obviamente, nuestras políticas fueron marcando un camino totalmente diferente al que se puede hacer en cualquier lugar. Hoy ya nos están, digamos, imitando algunas provincias y es lo importante. Nosotros tenemos un Ministro de Deporte con un grupo de subsecretarios que trabaja constantemente y hemos dividido en varios sectores, en la parte social, en la parte educativa, en la parte de formación y desarrollo, entonces eso es lo importante, tener un ministerio significa trabajar con unas pautas bastante claras.